Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta noche de sábado 23 de abril. Felices como siempre y contentos de llegar a través de la señal de Avia Yala Televisión. Hoy en Referentes nos acompaña... Una, un personaje que revoluciona desde las tablas y que con distintos personajes nos lleva a conocer a fondo distintas miradas. Es por eso que está con nosotros un gran actor. Además, ustedes van a ir conociéndolo un poquito más a través de esta ficha técnica que tendremos en esta edición de Referentes. Antonio Peredo González, nacido el 5 de febrero de 1980, actor y director de teatro. ¡Bienvenido a Referente! Y está con nosotros, por supuesto, querido Antonio. Gracias por venir al programa. No, gracias a ti, buenas noches a todos, todas es, es un honor estar acá No, el honor es nuestro que hayas aceptado la invitación para poder conversar un poquito de tu vida Pero antes, nuestra audiencia tiene que conocer quién es Antonio Peredo Y lo vamos a hacer a través de nuestra cápsula de orígenes, biografía del invitado Antonio Peredo González nació el 5 de febrero de 1980 en La Paz, Bolivia Después de cursar el bachillerato, decide experimentar en el campo teatral, realizando algunos talleres que posteriormente se convertirían en espectáculos. En 1999 se incorporó al grupo Zig Zag, teatro bajo la dirección de Marta Monzón. Durante tres años, paralelamente a los montajes de los que participaba como actor, se forma en diferentes áreas en dicho grupo. Esta etapa lo motiva a buscar una formación más amplia y definida. El 2003 crea el grupo multidisciplinario El Reciclaje, junto a Bania Luca, artista visual boliviana con la que lleva cuatro años de trabajo sobre montajes teatrales, obras visuales y plásticas, alternando entre la dirección y la actuación. Un año después, interesado por su formación, ingresa a la Escuela Nacional del Teatro, de la que es director Marcos Malavia, haciendo la carrera de Artes Dramáticas durante cuatro años, Posteriormente, en la misma institución será nombrado coordinador pedagógico. Hasta el momento ha trabajado como actor de teatro, cine y dirección. Actualmente es coordinador del Búnker, Casa de Creación. Es difícil a veces resumir el trabajo de toda una vida, pero intentamos hacerlo con el mayor cariño y el mayor respeto, querido Antonio, tu papi fue un gran personaje también, Antonio Peredo. Tú ahora, Antonio Peredo, hijo. ¿Cómo fue tu infancia en general? ¿Cómo fue mi infancia? Movida, pues, ¿Cómo? ¿Qué <risa> más poder? Eh, de hecho, a los ocho meses de nacido, eh, tuvimos que salir a México por el exilio. La dictadura de García Mesa. Ya. Dos años en México, dos años en Nicaragua. Recién volví cuando tenía seis años. Uy. Eh, cuando recién volvió la democracia a Bolivia. Entonces... Hemos estado correteando a mis padres siempre dedicados a la política, no necesariamente partidaria, claro. pero siempre haciendo trabajo activistas, político, activistas, ¿no? y entonces yo iba a, todos, a todo lo que ellos hacían, pues, ¿no? Claro. Marchas, eh, <risa> mitines, debates, conferencias, y bueno, mi infancia básicamente uh -huh. la ha llevado dentro de esa situación, yo diría, lo más tranquila posible. ¿Cómo eres de niño en <risa> la escuela? ¿Cómo era de niño en la escuela? No, mi padre era muy fregado, así Estricto. que, uff, me sacaba de, de, me sacaba en un examen cuatro y me miraba feo, uh, <ríe> así complicado. que, complicado, así que tenía que, pero le encontré la maña, al principio sí. hacías todo, todo lo que tenías que hacer, ganabas la nota y de ahí vida social, ¿no? Que claro, más quedaba. ¿eras amiguero de niño? Sí, sí. ¿Por dónde sí. vivías? San Jorge. San Jorge, allá. Ah, San bien. Jorge, Sopocache. que era la ahí. zona residencial de aquel entonces, ¿no? Sí, la, la zona, sí, una zona residencial. Ahí, ya a finales del colegio, nos tomamos la Plaza Baroa, toda la gente yeah. que vivíamos por ahí. <risa> Antes de la fiesta, íbamos a la Plaza Baroa para continuarla. ¿Cuál, ¿Cuál es tu recuerdo más temprano que tienes con tus papis? Algo Mi así recuerdo que. recuerdo más siempre temprano? Lo evoques, tal vez en una reunión familiar. <risa> Bueno, te va a parecer extraño, pero eh, tenía cinco años y estábamos en una marcha. Mi padre era periodista. Ah, muy bien, claro, sí, sí, claro, sí. Claro, y la, la marcha era de los periodistas y decidieron entrar a, a la Plaza Murillo. Tú sabes que a la Plaza Murillo no se entraba desde hace mucho tiempo. Era el gobierno del MNR, don Víctor Paz. Y los periodistas, encabezando estaba claro. mi padre, se metieron a la Plaza morir Y empezaron los gases y la represión y todo eso. Y yo estaba con mi madre atrás de la marcha. Cinco años, seis años. No había visto nunca eso, no, no sabía qué es. Y empecé a... Era una convulsión ahí de, claro, era, de... era una locura y digo... <risa> o sea, yo empecé a ponerme nervioso y me abraza mi madre y me dice, no les des el gusto de llorar. Eso quieren y no les deseo. Qué lindo. Ese es uno de los primeros. ¿Eras más apegado a tu papi o a tu mami? Ah, depende. Depende de la situación. Si tenía que firmar exámenes aplazados, <risa> mi mamá. No, mamá, que ni, es siempre mi, más papá, Para otras cosas. Pero con los dos teníamos nuestros espacios. Así uh -huh. que... Uh -huh. No había diferencia. Me gusta esa experiencia porque obviamente el trabajo de tu papi ha quedado en la historia boliviana. Eh, sin duda también eh, tu mami, esa familia revolucionaria ha incidido muchísimo en, en tu personalidad, en tu forma de ver la política en Bolivia. Totalmente, totalmente. Si bien eh, yo no participo directamente ahora de ningún partido o de ninguna eh, cuestión electoral directamente, siempre hemos sido parte de un trabajo político, eh, incluso cuando mi padre era figura y, y en algún momento también fue parte del movimiento claro. al socialismo, etcétera, lo acompañamos a él y bueno, me tocó también de alguna manera participar y ahora con lo que hago, que es el arte, es también, es un camino político también. Uh -huh. sí. Pero antes del arte tú también te dedicaste al deporte, Uf, ¿no? al fútbol. Ya, ¿no? <risa> Había una época. O sea, ¿Qué hacías ahí en no, ese ámbito? Desde mis 17 años hasta mis 20, un lapso de tres años extraños en mi vida. Hacía fútbol profesionalmente, estudiaba informática y hacía teatro. Y a las tres. No ¿Y sé cómo. ¿y cómo equilibrabas? <risa> no, no, no podía Tres vivir. cosas absolutamente muy polarizadas, ¿no? Dicen, ¿no? <risa> claro. Pero no, yo creo que tiene, tenía, para mí tenían cosas en común. ¿Cómo qué? Uf, el fútbol es un, es un juego en equipo. Cuando claro. hago teatro, trabajas en equipo, en un escenario. Claro. Hay muchas cosas. Yo, de hecho, en los talleres que doy o, o cuando dirijo, siempre hago metáforas de fútbol. Ay, <risa> me ya, me ya. odian, ¿no? Porque <risa> la mayoría de los artistas de teatro, fútbol, ¿no? Se, se ve feo, claro. ¿no? Se ve feo. Pero yo no, no, es que no puedo explicarles de otra manera. Es cómodo, ¿no? Y ahí hago la referencia del equipo. Ah, mira, y tiene, mira. tiene mucho. Y la informática, ni qué se diga. Yo creo que a mí me encantaba mucho programar. Y, por ejemplo, también ahora estoy escribiendo obras de teatro. Uh -huh. La dramaturgia y la informática y la programación tienen más parecido de lo que pensábamos ¿Dónde aprendiste tus habilidades? En un inicio, porque ¿cómo llegas...? A, a, a tener ese gusto y esa pasión por lo que ahora ya es tu vida profesional bueno, a ver no cuenta hacer teatro en colegio no pero <risa> en colegio me ponían a actuar y me daban el personaje principal, pero no por por, mi, por un talento o algo, sino porque era el único que se aprendía el texto de mi ah, memoria murió, <risa> memoria <de> ¿no? <risa> venga, ah, la Antonia. Y así, yo, yo empecé en colegio desde lo que en ese entonces era Según Intermedio ya. No sé, y todos los años hacíamos obras de teatro en mi curso. Y es verdad que el último año en la promoción decidimos, no sé por qué, todos hacer que todo el curso participe haciendo una obra. Uh -huh. Y éramos 30, pues en el curso, 30 y tantos, y todos hacían algo. Algunos actuaban, otros la producción, o sea, fue claro. una cosa... Y ahí dije, terminando esas presentaciones, que al final solo fueron para los padres, dije... Me podría dedicar a esto. Quién sabe. Me gustan. Yeah. Y no tenía idea que después iba a hacerlo, pero mira, ahí está, pero apareció. Porque fue casualidad. Las como... chicas del colegio, ahí Antonio detrás de claro. aquí, después de la obra. No, no, no estaba a hacer teatro. Yeah. Ah, mira, ah, mira, mira. el ego, la ah, bala yeah, yeah. ¿no? Claro, no, no ah, yeah. Qué bien, qué bien. ¿no? ¿Tu familia te apoyó cuando ya.? tomaste esa decisión ya un poquito más fuerte de decir quiero esto para mi vida desde siempre pero no solo con el teatro con todo o sea y más que apoyo yo diría me dieron las capacidades para independizar esas decisiones yo no nunca no recuerdo una charla de decir bueno tom, ¿no? en la mesa de decir bueno, ¿será que puedo bueno, hacer sí. esto? Nunca. nunca desde colegio no se debatía no, Era, o sea, llegaba y decía, he decidido hacer esto. Y Pero te digo, o sea, yo cuando decidí hacer fútbol, imagínate, para mi padre, periodista, eh, revolucionario, alguien que estuvo partidariamente, militante, mi madre, bueno, también, claro. decirles, voy a ser jugador de fútbol profesional. ¿Te imaginas? Es como, no, que no, sé, no sé lo que habrá sentido, ¿no? Pero... Claro. Porque hay ah, una sí, sí, pregunta, dime, dime. querido Antonio. Este, ¿Sentiste el peso de llamarte como tu padre? Uf. En algún momento sí, supongo que todavía, ¿no? Es decir, ahora me has presentado Antonio Peredo hijo. Claro. ¿no? Eh, siempre hay esta figura, esta Qué sombra, cerecia. ¿no? Eh, pero nunca fue un peso, nunca. Creo que eh, logré... Poder hacer con estas decisiones, eh, hacer mi propio camino, mi propia cosa. Y creo que la gente me conoce, hay mucha gente que me conoce no por ser hijo de él, sino por lo que he hecho. ¿no? Ya las ¿Y nuevas generaciones, los que estaban claro, no, un poquito más. ¿no? Sí, más los poderosos. que no, no no vivieron esos momentos. Claro, así. ¿no? Pero verdad que, que sí, esas decisiones, es decir yo a mis 16 años ya ganaba un sueldo como jugador de fútbol. entonces ¿Por qué ya no dejaste? había. Es un mundo extraño el fútbol, ¿no? Como jugador, quiero decir. Eres una mercancía, pues, ¿no? Claro. Entonces tenía que aceptar eso para quedarme ahí. Y, no, ¿Y dijiste no. No me cae, no, no, no me gustó la idea de ser un objeto vendible. Yeah. No, ¿cómo no, ves no. el fútbol ahora en Bolivia? Desde tu perspectiva que has sido parte no. también por ahí <risa> Vamos a comerciales <risa> Bueno, ahí está la respuesta Tenemos un sector más adelante que es Tertulia y ahí la gente comienza a escribir Hemos dejado tu fotografía una semana Entonces ahí vamos a ver qué tipos de preguntas te hacen, ¿no? dale, dale. Querido Antonio, ¿cómo te llamaban en tu casa de cariño? ¿Tenías algún apodo? No, Antonio Antonio Antonio, Antonio. Sí. no, no, no Ajá. nunca le, no, A mis padres no les gustaban los apodos y ya. en colegio me, me, me han dicho de todo, Toño, Toñito, Antonio, de, pero no, nunca he tenido apodos. ¿Tienes alguna técnica en especial? Tú decías que con la gente conversas y le haces esa analogía con el fútbol, pero tú cuando estás queriendo interpretar otro papel, eh, ¿tienes alguna técnica para ti? ¿Que te haya funcionado, que la utilice siempre? Bueno, eh, hay muchas, ¿no? O sea, yo creo que uh -huh. es una cuestión, no es solo una, una técnica. Eh, yo vengo de la Escuela Nacional del Teatro, ahí hay, hay un, muchos tipos de trabajo que se hacen, desde, no sé, desde yoga o acrobacia hasta trabajos específicos de interpretación. Uh -huh. Hay hay algo que me acompaña siempre y es la técnica de la nariz de clown. Ah, el claro. Y que es la que más o menos todos te conocemos por, han visto por tus diferentes obras. Sí, eh, eh, y, y a pesar de que haga tragedia o haga otro tipo de, de, de géneros, siempre está ahí el clown. La, for, la, la forma de entrar a un personaje, encarnarlo, tiene, siempre me está acompañando el clown. Sí. Sí, bueno, pero me imagino que había otros papeles que en los cuales más... No, no, no, no, no. obligatorio utilizar Obvio, una... y he hecho películas claro, donde no, había. Bueno, no, no, no, no. no te has sentido un poco vacío Porque ya era como que algo así <ríe> No, lo, que, lo, lo interesante de esto Es que el clan es, es una, Para mí es una criatura al interior de claro. mundo. Entonces eso Puedes hacerlo nacer Aunque no tengas la nariz Claro. Que... ¿Cómo fue trabajar en Che Guerrilla Uf. Llevando el legado de tu familia A las pantallas? Tienes que interpretar ahí a familiares. Sí, a mi tío, pues que, que además fue, eh, fue muerto en combate. ¿no? Claro. Y además la primera escena que rodé era la muerte de mi tío, porque el, el rodaje fue de atrás para adelante. O sea, yeah. empezamos con la última escena y terminamos en, en la, la primera, primera de la película. Entonces, para mí... Eh, ¿Tú lo conocías ya de niño? entablabas no, pues, alguna? nunca llegué a, nunca llegué a conocerlo. llegaste a Yo nací el 80, los falleci... Bueno, mi tío Inti murió el 67, en el 68, y el, mi tío Coco en el 67. Yeah. O sea que no... ¿Y cómo adoptaste el papel para interpretar a tu tío? Eh, al principio, claro, yo estaba alegre y contento porque conocía la historia, porque desde niño, ¿no? en, los, en el té, en la cena, en el almuerzo, siempre se contaban anécdotas uh -huh. sobre ellos. Hasta que me di cuenta que tenía que ser actor. <risa> y, y no te miento, la primera escena era como veo todo y claro, yo en mi imaginario, en mis, mis historias de, de familia, había imaginado otra cosa, ¿no? Claro. Y veo ahí la realidad de la película. Y estaba muy enfadado porque dice, no, no es así, así no ha sucedido. Claro. Hasta que ese mismo día tuve que hacer una charla conmigo mismo. Dije, pero ¿Cómo, ¿cómo yo sé cómo ha sido? Claro, ¿no? ¿Quién sabe realmente cómo fue? Entonces dije, ah, no, tengo que enfrentarme a esta película como actor, claro. no como sobrino. Claro, claro. Y entonces ahí cambió, cambió la perspectiva, tuve que enfrentarme como... me qué te dijeron a sobre persona. tu papel? ¿Hm? ¿Qué te dijeron sobre tu papel? Uh, bueno, es muy complicado porque éramos 30 guerrilleros en escena, o sea, en, en, en filmación, entonces no había algo particular, pero yo lo que más recuerdo es que él, sobre todo en, toda, en todas las escenas, sí. era alguien que le gustaba bromear claro. mucho, que le gustaba estar eh, haciendo chistes, claro. con, eh, muy ameno, era un personaje que, que era muy fraternal a todos. Y eso, eso. fue interesante. Tú de joven me dijeron por ahí que eras te parecías mucho a tu tío, ¿no? Sí, que los ojos. Sí. Bueno, de hecho gran parte del casting fue por eso. <risa> sí, ese fue el de plus hecho, digamos. De soy una, un sobrino. Había una foto que o sea. me pusieron a mí en la misma posición. Eran idénticas. Y eras sí. Bueno, los Peredo tenemos esto, ¿no? Ahí, fotocopiadora, sí. no, no no eran ...no eran partos... ...eran fotocopias... ¿no? <risa> ...salíamos así... Todos. ...del mismo molde... Es, sí. es ...algunos de gen Peredo era pues fuerte... ¿no? ...grave... ¿No? <risa> ...sí totalmente... ...vamos a irnos a una pausa comercial... ...estamos en esta primera parte de Referentes... ...disfrutando contigo querido Antonio... ...y los vamos a dejar con unas imágenes... ...de una obra tuya... ...vamos a ver por favor... ...con producción brújula... ...y volvemos después de la pausa en el programa Referentes. La maleza sucede a la maleza, la arena a la arena, como si esto jamás, nunca fuera acabado. Temeaste de miedo, sentiste por primera vez la necesidad de la madre que nunca tuvo. Te... Gracias por acompañarnos en este sábado por la noche. Como le decía, estoy seguro que ustedes están disfrutando, al igual que yo, de esta entrevista con nuestro amigo Antonio Peredo González, actor y director de teatro. Y te decía, estamos entrando en, una, en un segmento del programa que es Tertulia. Pues hemos puesto tu fotografía en nuestra página oficial del canal y la gente va escribiendo un poquito, ¿no? Y la respuesta que no quieras dar al público, nos tomamos un sorbito, ¿te ah, parece? Pues, si no, si, sí, sí, si, no, igual. ¿Por qué brindamos? Eh, Por el teatro. Muy bien. Salud. ¿Qué te parecen los rinos...? ...de los productores nacionales de Tarija... Ah, pues ...siempre bueno... ...siempre bueno... ¿no? ...siempre bueno... ...a ver, vamos con la primera pregunta... ...estás a listo... Ver. ...a ver... ...muy bien... ...el mundo de la actuación... ...te hace realizar todo tipo de cosas... ...¿cuál es la cosa más embarazosa que has hecho... ...Ana Vargas desde Cochabamba... ...Hola Ana... ...gracias por acompañarnos en el programa... ...Hola Ana... Eh, ...a ver... ...¿qué es lo más embarazoso que he hecho?... ...bueno... Siempre un desnudo es complicado y en cine has estado He desnudo. hecho un corto una vez donde hice un semi desnudo con además como una actriz. ¿Quién era la actriz? No, no, esas cosas no se dicen. <risa> <risa> no era la parte de la pregunta, ¿no? todo sobre tal todo <risa> sí. ahí. Porque ahora las productoras toca... me están preguntando qué quiere qué quiere para ver la película ah, A ver, desde La Paz Lucía Morales, gracias a Lucía, manda un gran saludo al programa. Y dice, ¿crees en la existencia de las almas gemelas o el amor verdadero? Mira, Entre eh, el desnudo creo que ya está ahí enamorada mi audiencia. Ya fue ya. A ver, eh, no es que no quiera tomar, pero voy a responder. <risa> ah, no, no creo. No creo en el, las almas gemelas, no creo que haya un solo amor. Eh, creo que el amor se puede compartir y... Eh, lo podemos podemos ser más específicos cómo compartes el amor ¿Qué, poliamor o qué? sí sí sí ah, por mira. qué no por qué no yo creo que ahora estamos en un mundo en el que amar a una sola persona me parece me parece roñoso no <risa> estás en pareja Sí, tengo una pareja. ¿Y qué dice tu pareja? Exactamente lo mismo, si no, no podría ser, ah, no vida, podríamos eh. estar juntos. Yo creo que desde que estoy soltero voy por esa línea también de brindar amor. De brindar amor no ahí. confundamos libertinaje <risa> con... <risa> salud, salud, salud. Por el amor. Por el amor <risa> toda la vida qué sentimiento más bonito y además más puro, ¿no? A mí me alegra ver la gente enamorada. ¿Mm? Aquí sí, en el canal sí, sí. tengo dos personas que son mis preferidos que están enamorados. Ah, yo, yo pensé tengo dos personas de las que me he enamorado. No. no, A ver, mira, mira, vamos a saltar esta pregunta y nos vamos a ir directamente sobre esta línea. ¿Te has enamorado alguna vez de alguna compañera de trabajo, Camila López de La Paz? Sí. Uy. No, solo de una. Perdidamente... Sí. ¿Y se puede tener una relación dentro del teatro de pareja? A ver, más bien es lo más eh, lógico y lo más fácil porque la vida de artista y sobre todo en el teatro es muy complicada en, de, en pareja O sea, si no está en el mismo medio, si no entiende la dinámica o no participa, o sea, la vería a mi pareja una vez cada mes digamos. Además las que hacen teatro son sumamente hermosas eh, sí. Hay chicas sí, muy sí, lindas. Sí, sí. sí, no lo puedo negar. Ya de, después de que dije... Y, y que viene li... la imagen de todas las chicas con las que has sí, trabajado y sí. de las que te has enamorado, ¿no? salud! ¡Salud, oh, mira, salud! qué salud. picarón! Mira. ¡Uy, hola, te cuento que me llegan muchos mensajes! Ah, mira. ¿Qué buscas en una potencial amante, Karen? Montaño, desde La Paz igual. ¿Qué busco? Uh... <risa> A ver, ¿Qué buscas? ¿Qué busco? No, yo creo que lo que busco es eh, sobre todo libertad. Libertad con un amante es lo principal. Sí. Ser libre no de. de ataduras. Ser libre, pero no, no por eso. Más bien en el, el estar con ella eh, en libertad, de poder ser auténticos, de poder ser libres, de poder hacer lo que queramos juntos sin sin estar ni proyectando ni asustándonos de nuestro pasado. Carlos Cuellar, desde Santa Cruz de la Sierra, saluda al programa, manda saludos a su familia. Cuellar, gracias, dice que todas las noches de sábado se dedican a ver el programa y a compartir las alegrías, de las respuestas de los entrevistados, dice Carlos. Pregunta... Eh, ah, dice, eres de mi equipo entonces. Ah, le ha gustado mucho el tema del, mira, de, de, mira. Ese, de ese poliabor, ¿no? Ah, Mirá, qué bien. Eh, está bien, está bien. Eres no mi... soy el único, no soy el único, es lo importante. ¿Qué equipo de fútbol eres? ¿De qué equipo de fútbol soy? Obviamente, ¿de quién más? Del Tigre. Del tigre. Ah, muy bien. Claro. Bravo. El Tigre está acá adentro. Desde mis seis años, ¿eh? No he cambiado de equipo. ¿Y por qué no del Bolívar? Me dice mi productora. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, este... Es ¿Has obviado. jugado para el Bolívar? He jugado para el Bolívar, <risa> pero no, no, nunca pude ser hincha. Debe ser <risa> el color, de, no sé, hay algo, <risa> algo que, hay no me... que no me... Sí, cierto, ¿no? Hay algo. A Yo veré veré. a La Paz y la primera vez fui a un partido, un clásico, y me gustó el, boli... el, el Tigre, pero así automáticamente, ¿no? Y eso que no soy bueno para el fútbol, ¿no? A ver, y, y, y juntando la historia que estábamos hablando, el Tigre es la única barra en Bolivia y que tiene una bandera del Che Bar. Sí, ¿no? <risa> mira, además, entonces, tal vez por eso, Valón. ¿no? Mira, Melisa González dice, ¿será que Antonio, además de muy guapo, me puede mirar a la cámara y cómo seduciría a una mujer? Y me... <risa> a ver, ahí está tu cámara. No, eso es ¿No, no puedo seducir. No, es que eso ya. lo hago para. Pero ya no se va a llamar referente. Se... A mí no me han dicho que Se, traiga se va el a llamar Cupido el programa, yo creo, porque sí. aquí las chicas están. Mi audiencia femenina está a full contigo. No, sería muy falso, sería muy falso. Tendría que tenerle a ella. Viviana te manda saludos. Ay, <ríe> gracias. Desde la paz, dice. Dice que estás muy guapo, ¿no? Uh -huh. Si pudieras cenar con alguien o con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías? Vamos por con el personaje histórico. personaje histórico? Bueno, hay dos, ¿no? Uno justamente el, el, con el Che Guevara. Sería muy interesante saber qué pasó. Hay cosas que, que no sabemos cómo fueron y que me hubiera gustado. Y otra con Bertolt Brecht. Bertolt Brecht es un, era un director alemán. Que tú recuerdas, hay una frase muy... Bueno, no es una frase, es un poema que dice... Eh, vinieron y se llevaron a los negros, pero como yo no era negro, no me preocupé. Se llevaron a los gays y como yo no era gay, no me preocupé. Ahora me llevan a mí y ya es demasiado tarde. Uy, qué lindo. Es, eh, he bueno, igual. y tiene varios poemas y él ha hecho mucho teatro. Es una, toda una corriente y sería muy interesante. Él vivió la Segunda Guerra Mundial. Eh, fue exiliado sería? de eh, alemán. ¿Qué le preguntarías a él si tuvieras que hacerle alguna pregunta? Porque hacía teatro. ¿Ya? En esa época sobre todo. En ¿no? esa época. Ah, mira, mira aquí. y al Che, ¿qué le preguntarías? Hacía algo en particular, más allá de conocer un poquito más cómo fue la, la realidad de los hechos. ¿Qué se siente ser ídolo para todos? Tal vez él no lo sabe, ¿no? Porque murió sin saberlo. No, ya lo sí. sabía. Cuando, cuando él vivía, era ya conocido, era un personaje claro. famoso. Se Pero con la magnitud de ahora. Ah, menos, claro. ¿Qué se, ¿Qué se siente haber sido un personaje tan, tan conocido? ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Dice Carla Senzano. <risa> Aparte de ponerte a llorar en la calle y hacer Ay, escándalo no, En serio, <risa> no, yo no hice el escándalo, pero yo no, sí. Es... Salud, salud, salud. A ver, cuéntanos. Para no. que tome valor este saludo A ver Antonio, cuéntanos qué es lo más loco que has hecho por amor. ¿Qué es lo más loco? Dejar cancelar un vuelo en pleno aeropuerto, por ejemplo. Yeah. Supongo que califica, claro, ¿no? Claro que califica. Sobre todo por lo que me costó. Claro, es claro, es. el pasaje ahí. ¿Qué más? ¿Qué puede ser loco? No soy una persona muy excéntrica. Me hablabas que aquí ha estado Marta Monzón, No, pues no llego a hacer locuras. No, mis no, no. son de. ese pues, nivel, Claro, de ese entonces nivel. yo soy un personaje tranquilo. Me gusta tu sinceridad, estimado Antonio, la verdad. ¿Qué es lo que te parece más erótico del mundo, dice? Los camarones. Los <ríe> Comer camarones. camarones. Oh. Es muy sensual. Sí. Y es mi plato favorito. Si tú me o sea, dices afrodisíaco, por así, una cita perfecta no, te lo utilizo. No sé si es afrodisíaco, ¿Ya? pero conmigo funciona. Ah, ya. <risa> claro. Las productoras se van a ir a traer ahorita camarones. ¿eh? Yo, <risa> Están, feliz. Te digo que la siguiente edición que tengamos de referentes, vamos a invitarlos otra vez y va a ser con el plato preferido. Ah, no. que ese va a ser ah, el no. elemento Yo... central para que podamos conversar. Hay una lista, ¿no? Estás, estás ya <risa> con seguridad, ¿no? A ver, un poquito más, ya cerrando lo que es este sector de tertulia, ¿no? ¿Te consideras un o el mejor actor de Bolivia? Imposible. No, pues yo, yo creo que ser actor para mí me ha costado mucho y me cuesta trabajo, mucho trabajo. Para, de pronto, para los cuando estaba en la escuela de teatro y teníamos que hacer nuestro examen final, yo me había pasado un mes ensayando mi monólogo y venían otros que ni siquiera se habían aprendido su texto no, no sabían el texto, leían un poco entraban en escena, entraron en escena, hicieron su examen y lo aprobaron y un talento, pero de este tamaño en cambio yo, no, para, para actuar tengo que, tengo que hacer mucho, mucho trabajo y no, no creo, creo que hay mucha gente mucho más talentosa hay gente que trabaja más que yo, seguro no, no me interesa y no, no creo no creo serlo. Tengo dos preguntitas. Puedes elegir. mira que estamos aquí contentos. Eh, Jorge Flores de Sucre dice: Si alguna vez eh, algún actor gay se ha enamorado de ti, te lo he hecho saber. Y la otra es eh, Liliana Torres. Eh, me pregunta lo siguiente: Dame un segundo porque comienzan a escribirnos. ¿Te crees un sex symbol en las tablas? A ver. ¿O no, no, eres? no, no creo que. No, no se han enamorado de mí. Ninguna, ningún gay, eh, ningún hombre se ha enamorado de mí. Sí me han, me han pedido y se me han insinuado y me han ofrecido ser pareja de ellos. <risa> o por lo menos una noche. No sé si, <risa> ah, si en el futuro. Pero no, no, no, no he aceptado, obviamente, porque no, no soy. No me gustan los hombres. Ni para experimentar. No, no me. No me no, Alguna vez tuve un evento, pero no, no me gustó, así que... Oh, ¿Ah, yeah. ya? No, no, los, con los hombres no. Y la segunda ¿De pregunta... de Liliana no, qué palabra más fea, que symbol, no, ¿qué símbolo de las tablas así. No, Tendríamos no, no, que preguntar no. a tus compañeras, tal vez no, ellas yo, tienen ese, ese sí, referente hacia ti. No, yo no me veo como eso, no, para nada. No, cuando actúo más bien quiero transformar lo más, claro. lo más que pueda, no, no. no Muy bien. No. Un saludo. Ha pasado muy bien este sector de referentes. Salud, salud, salud. Nos vamos a una pausa. Estamos junto a Antonio Peredo, por supuesto, disfrutando y compartiendo también sus experiencias en esta vida extraordinaria que él tiene en el mundo de las tablas. Pausa y volvemos con mucho más de nuestro programa. Continuamos con su programa referentes que... Alegría, la gente sigue escribiendo en las redes sociales, te voy a dejar las preguntas para que tú las respondas ahí personalmente, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo a esta hora de la noche, cuando estamos entre amigos, disfrutando y conociendo también un poquito más de tu vida personal. Yo creo que en televisión nos has dicho, ¡ah, qué Sobre todo en la última pregunta. Sí, ah, mira. Sí, mira. Bueno, ¿cómo te sientes en estos momentos? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Te estás pasando bien el programa? Sí. Sinceridad, me... no hay problema. No, no, me, me estoy divirtiendo. No me esperaba. A tales preguntas, pero <risa> menos ahora que ya que ya estaba había dejado esa idea de, de, de que tenía este, por ejemplo, me hablaste del sex símbolo <risa> me, acuerdo, me acuerdo que me lo dijeron a los 17 años en colegio, uh -huh. tú eres el sex símbolo del curso, y yo, ¿qué es eso? o sea, que, no la entendía. Y había olvidado Menos esa... Menos mal que eres de otra generación. Lo mismo me sí. decía en el, en el colegio. <risa> <risa> Aquí estamos en choque de egos. Ah, un poquito perdón, ahí. perdón. <risa> no, Entonces, solo... pásame preguntas para ti. <risa> Bueno, sí a sí, sí, sí. fin de año Cuando a hagamos año. el evento Tú vas a tener a que preguntar ah, bueno. ¿te vale, vale, vale. Muy llegatorio Pero tenemos otro sector que es bitácora Te voy a pedir que prestes atención a la pantalla Porque vamos a revisar algunas imágenes Y que quiero que las vayas describiendo poco a poco Y nos vayas comentando a nuestra audiencia De qué momento fue A ver, adelante con la primera imagen Que tenemos en estos momentos wow. A ver ¿Dónde estás Antonio? <risa> bueno, es soy el más pequeñito. ¿Aquí? Ese. ¿El bebecito? El bebé, sí. ¡Wow! Estoy en los brazos de mi hermana. ¿Ya? Yeah. ¿Qué se llama Tengo tu hermana? Viviana, se llama. Viviana, al lado está mi hermano Julio. El del otro lado extremo es Fernando, que es el yeah. hermano mayor. Estefanía. Entre medio hay un par de primas. Y la señora ah, que está en el centro yeah. es mi bisabuela. ¡Wow! Mi bisabuela. ¡Mira qué lindo! Sí. Pero realmente sí. lo que tú decías, ¿no? Era fotocopia todo esta, este tema, ¿no? De eh, ustedes, ¿no? <risa> el tema de las cejas, los ojos. ¿Para cuándo fue esta fotografía? Yo no debería ir vez? tener... ¿Navidad? Eh, ¿Algún evento? Tenía menos de seis meses seguro de nacida. Sí, sí, sí. Mira, qué linda, qué linda foto. Ah. La familia, los primos. Sí, sí. Siempre es interesante, ¿no? A ver, vemos la siguiente... Fotografía aquí en el sector de Bitácora. Oh, oh. ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde, ¿Dónde han sacado esas fotos? No es mi las que mandó la productora es eh. extraordinaria. Sí, ya he visto. <risa> Eso yo, obviamente. Estoy, estamos en México con mi padre. Debo tener un año ahí. Esa eh. facha de tu papi, ¿no? El de Se te enteres, nota de... Eh. Además, intelectual. intelectual. No, no, nunca no. nunca lo, lo vi usar eh, algo que no sea un saco. Siempre andaba de saco. Mira, Señor, el bigote... Siempre el bigote que ahí. El que igual le marcaba, ¿no? Las cejas y el bigote de tu papi. Sí, sí, sí. Mira, qué lindo, en México. ¿Fueron de vacaciones? No, en el exilio. Ah, en el exilio. Cuando claro, claro. cuando salimos desea. exiliados, vivimos ahí dos años, hasta mis dos años. ¿no? ¿Qué dijo tu papi? ¿Te contó algo del exilio? ¿Fue difícil Todo. dejar el, la tierra? Bueno, más que difícil, era necesario, porque si se hubieran quedado, corrían la claro. suerte que muchos... Personajes como Marcelo Quiroga de claro. Santa Cruz ya no estoy, sufrieron, ¿no? Yeah. Entonces, más bien encontraron la posibilidad de asilarse en la Embajada de México y salir. Mm -hmm. Y creo que fue, más bien fue bueno para ellos, mm -hmm. porque de ahí ellos, mis, mis, los dos, encontraron trabajo en Nicaragua, en el pleno proceso de la revolución nicaragüense, con Daniel Ortega, con todos mm -hmm. los géneros. Y eran parte de la agencia. Mmm, ¿Qué es Nueva América? A mirar. No, no, no, Nueva América era radio acá. Bueno, la agencia latinoamericana en ese tiempo en Nicaragua, como periodistas y, y eso les permitió vivir el proceso revolucionario. Que a ellos, en general les interesaba, ¿no? Claro. No era un problema, no era un problema exiliarse. Más bien era un problema no participar del proceso, proceso. y de los procesos que se vivían en Bolivia como en Latinoamérica. Claro. A ver, vamos a ver la siguiente imagen, por favor, en nuestro sector de bitácora. Tu mami. Esa era mi madre, sí. Ahí estamos imagen? en es la Embajada de México, esta. Mira, igual en México, ¿no? Sí. Ya estás un poquito más grande, creo, aquí, ¿no? Sí, tengo. Bueno. Eh, más o menos debo Gracias. tener entre un. casi dos años, mi padre. Sí, y sí. ese es un amigo el que estaba ahí. Bueno, ahí. Este no. Estos son mis tíos. Ya. Este un, tíos. Sí. Ahí wow. está mi padre a la izquierda. Dios. Exacto. Jodercito. Al lado. El Inti. Y este era un primo Oscar y el Coco. Que es el mira. personaje que yo representé. En, ah, mira. Sí, sí, sí. <risa> Muy linda fotografía. Vamos viendo la siguiente imagen, por favor. Ah, mira. Este es una, esto es interesante. ¿Qué es esto? Este, ¿Carta para...? Para mi hijo, dice. Uh -huh. Abajo. la recortaron. <risa> Pero... ¿Qué describe esta imagen? Esta, este libro es, una, es muy lindo porque es un cuento que escribió mi padre. Ya. Yeah. Lo escribió uh, cuando yo tenía 11 años. Y me okay. lo escribió porque yo hasta mis 11 años no, claro. no leía. No me yeah. gustaba leer. Comprenderás que mi padre leía todos claro, los días. siendo periodista. Un montón. Claro. Un montón. Le encantaba la lectura. Y me escribió un cuento para que yo pueda leer. Diciéndome que él se moría de angustia porque no podía leer Y entonces en, su, en uno de sus cumpleaños yo decidí dibujarle la portada de su libro a ah, tú, tú, Yo la dibujé ¿Qué es? <ríe> es una es? R, porque el cuento trata de una R, de una letra R que se sale de su, propio, de su propia escritura ah, yeah. Y empieza a hablarle a él en el cuento Entonces es una R que le habla Ah, mira y tienes ahí, ¿no? Le hiciste las cejitas, claro. los ojos ahí. O sea, muy particular también, ¿no? Sí, Tiene sí. algo de ti el dibujo, ¿no? La esencia esa, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Y la experiencia. Bueno, a partir de ahí, con esta carta, empecé a leer. Y ahora leo todo el tiempo. Me gusta Igual. mucho. Sí, sí, sí, sí. Qué lindo, qué sí. lindo. Qué bueno, lindas es... imágenes. A ver, la siguiente. Este es un. Ellos dos están en Valle Grande. Ah, mira, ya en... acá en Bolivia. Sí, en Valle Grande, cuando. Esto fue el encuentro de Valle Grande del 97, el 30 aniversario del, del fallecimiento del el Che Guevara. Che. Y cuando se. La guerrilla de Ñancavazú. Ese año se recuperan los restos y se encuentran los claro. restos del Che. Y fue un, fue un encuentro bastante importante esos 30 años, sí. ¿Qué significan o qué les dirías a tus padres viendo esta fotografía? No sé, qué suerte, qué que... misión cumplida les diría. ¿no? Uh -huh. Ellos creo que trabajaron siempre por cambiar y por hacer que el, nuestro país y nuestro mundo sea un poco mejor, un poco, un poco más diferente y transformarlo de alguna manera para que los que estamos aquí ahora uh -huh. disfrutando un vino uh -huh. frente a las cámaras podamos vivir mejor y vivir bien. Sí. Y si no hubiera sido por este tipo de personajes, tal vez hubiera sido más difícil. Sí. Qué linda imagen. A ver, la siguiente fotografía, por favor. Esto me hace recuerdo: esta es una, esta es una foto de la ciudad de La Paz. Y la, la elegí yo ya. porque. Uy, ¿cómo no ha me cambiado, veo ¿no? en, otro, en, otro, en otra ciudad. A lo que hablábamos fuera de cámaras, ¿no? Cuando yo te comentaba que había llegado recién de Santa Cruz sí. y decías, no me acostumbro. Soy muy colla para Santa Cruz. Ahí me van a escribirnos. Pero sí, la ciudad de La Paz para mí es muy mágica. Y cuando veo una foto así, este es de principios del siglo XIX, eh, si no me equivoco. ¡Guau! Wow, ¿Cómo ha cambiado, ¿no? Y esa loma llena en San de casas, Francisco. claro. Claro, todo eso está bien. ¿Y acá? <ríe> y acá es la última obra que he hecho como actor, Guajtacha. Wow. Siempre la última obra es, es un momento particular. Ha cambiado, obviamente ha evolucionado el teatro, ¿no? Y también tienen que evolucionar ustedes los actores. Sí, sobre todo ahora en con la pandemia ha surgido una forma rara entre una mezcla entre te teatro y cine donde haces teatro claro. por streaming, algo sí. al vivo, pero filmado. Eh, y el actor tiene que actuar al mismo tiempo con los códigos del teatro, pero con el código del cine. Sí. Es, es, es algo raro. Y eso tenemos que aprenderlo, tenemos okay. que también acostumbrarnos. Y obviamente la actuación para la gente joven es distinta claro. ahora. No, no puedes actuar como... Aunque uno quisiera, ¿no? Como Laurence Olivier o Marlon Brando. Claro, sin duda. <risa> Grandes actores. Iconos, claro. Pero, bueno, la, la, la actuación sí, sí, tiene que actualizarse siempre. ¿El papel más difícil que te haya tocado en las tablas, Antonio? El papel más difícil... Yo creo que... El... El papel más difícil fue el hacer, no en las tablas, pero en el cine fue hacer de mi tío, ¿no? Yes. La cercanía, desprenderse de ese cariño histórico eh, fue muy complicado. Vemos la siguiente imagen, por favor, en bitácora. Uy, esta imagen Terrible. mucho la hemos visto y que sin duda pues marca la historia de nuestra amada Bolivia y para las nuevas generaciones es muy importante ver esto porque realmente es... Es, es vital que conozcamos Y que defendamos la democracia en nuestro país Sin duda, ¿no? El tema de la dictadura y de la democracia Que ha sido tan tocado en estos últimos años ¿no? Pero bueno, yo, la, yo pensé siempre en esta fotografía Porque es la dictadura de García Mesa ¿Sí? Y justamente yo, yo había nacido hace ocho meses y, y creo que eso marcó mi vida Mucho ¿Tú sabes que en el salvoconducto de, cuando salimos a, a México, México. Yo tenía ocho meses y mi salvoconducto decía terrorista de izquierda. O sea, con ocho años. No, ocho meses. Ocho meses. Ocho, ocho meses. meses. O sea, no, no, wow. no. Y era un terrorista de izquierda, así que desde esa edad tengo una granada y una pistola al lado, así que... ¿Síamos? Y el pasamontañas. Claro. Eh, no, no, esto estaba sucediendo cuando yo estaba en la embajada. Claro. Entonces... Eh, para mí esta foto marca mi vida. pues. ¿no? Oye, pero me quedo con esta frase, ¿no? Terrorista de izquierda, <risa> Eso. cuando estás recién nacido, ocho meses, o sea, ni idea de nada. De nada. Y que ya estos <risa> gobiernos dictatoriales ya te marcaban directamente por lo que tal vez tus papis estaban defendiendo, que en su momento, y que ahora se ve la realidad, que defendían la... Eh, la vida cotidiana de los bolivianos y sobre todo un país donde se pueda tener una variedad de opciones y donde se viva relativamente tranquilos exactamente sí. qué complicado sí. nos vamos a una pausa querido Antonio y ya volvemos en la recta final muy bien pausa vámonos que rapidito volvemos después de estos comerciales Gracias por acompañarnos en el programa Referentes de este sábado. Nosotros contentos de llegar hasta sus hogares, le hacemos la invitación para que nos pueda acompañar también en las redes sociales y por supuesto en la página oficial aviayala.tv.bo. En la pestaña en vivo puede revisarlo también, en Facebook estamos en Aviayala Televisión y nos puede acompañar también para revisar los programas que usted tal vez se los perdió, que quiere comentar y compartir con sus amigos y familiares. Vamos a ver, eh, querido Antonio. Esta pieza audiovisual y queremos que la comentes con nosotros. Adelante. Recuerdo cuando actuábamos en Desmemoriados, el año 2019, si no me equivoco, 18 o 19. Eh, resulta que uno de los actores no sabía la letra y Antonio hacía el rol de mi hijo y yo era el padre el desmemoriado. Cuando estrenamos, la obra, el texto fui yo, de parte de Antonio y de parte mía, el tercer actor se equivocaba, se equivocaba por decir en la parte A. En la siguiente función, Antonio y yo fuimos preparados para poder suplir los errores del actor que se olvidaba la letra en la parte A. Pero resulta que ahora se olvidó la parte B y la parte A la colocaba en la parte C. Es decir, nos confundía constantemente. La tercera, cuarta, quinta y sexta presentación eran todo un caos, porque con Antonio entrábamos sin saber qué es lo que íbamos a hacer. Es decir, no teníamos ni siquiera la letra fija para poder representar la obra, porque no sabíamos con qué nos iba a salir el otro actor. Al final con Antonio hicimos una unión que cada vez era más estrecha porque antes de presentar la obra entrábamos nerviosos y al terminar le hemos sacado, la hemos sacado Pitín, sí Antonio, nos abrazábamos felices. Fue muy lindo trabajar con él en Desmemoriados, aparte que Antonio es una persona maravillosa, es un gran profesional, un hombre que aporta mucho al arte, a la cultura, al teatro, a la actuación. La dedicación que él tiene es ejemplar. Yo me siento muy feliz de ser tu compañero de teatro, tu hermano de oficio y finalmente tu amigo. Te mando un fuerte abrazo, Antonio, y que sigas en el camino de la actuación. Tienes mucho talento y eres ya un gran actor. Me siento orgulloso de trabajar contigo ahora en Huachtacha en el búnker y también soy bunquero chao antonio hola <ríe> me preguntaron eh, cómo era trabajar con con antonio peredo <ríe> bueno puedo responder que es muy entretenido trabajar con el antonio peredo <ríe> divertido porque eh, ambos tenemos diferentes pensamientos ideológicos políticos eh, conceptuales de la vida, pero creo que en, en esa diferencia hemos logrado congeniar para sacar productos, para sacar ideas, para sacar conceptos propios dentro del búnker y que la verdad eh, admiro que hayamos logrado tener ese tipo de de amistad y ese tipo de trabajo ¿no? acá en el, en el búnker. Porque muchas veces, para muchas personas, esas diferencias conceptuales, ideológicas, etcétera, etcétera, generan división. Y creo que nosotros hemos conseguido eh, mantener una unión en ese trabajo. Y, y hemos tenido un montón de productos, un montón de ideas, un montón de cosas muy, muy locas, eh, muy productivas, muy ambiciosas, y que las hemos logrado hacer simplemente por eso, por, por escucharnos, ¿no? Y creo que es algo que falta mucho en, eh, a todo nivel, ¿no? Y creo que con Antonio hemos logrado hacer eso, o es sea, escucharnos. Eh, yo lo escucho, él me escucha y al final de cuentas, más allá de que podamos discutir bastante y molestarnos muchas veces bastantes, creo que eh, nunca, nunca hemos intentado pacar al otro por ninguna razón y creo que es, es lo que funciona en nuestra relación de, de, de, de trabajo con Antonio. También me, me dijeron que... Eh, si podía contar una anécdota graciosa o entretenida de, de, de nosotros. Bueno, tenemos un montón de anécdotas. <risa> Pero creo que una de las que más, más me siempre me acuerdo en la cabeza es que cuando nosotros relanzamos el búnker, eh, nos pusimos a hacer todo nosotros. ¿No? O sea, a pintar, a restucar las paredes, a poner los focos, a cablear, a lijar las, las mesas, a barnizar las mesas. A... Bueno, todo, todo. O sea, lo hicimos con, con, con nuestras manos. ¿no? Y en una de esas ocasiones compramos un, un aparatejo de metal ¿no? que nos dijeron que uno pone ahí el cemento para revocar las paredes y lo mueve y sale y te ahorra mucho el trabajo ¿no? entonces con la esperanza uno del otro que por lo menos tuvieran ideas de, de manejar ese aparato pues eh, jamás aprendimos cómo usar ese aparato <ríe> y la verdad eh, esa tarde que nos pusimos a usar ese aparato y que salía poquito cemento y todo se caía al piso apareció un señor que era un militar retirado quien nos preguntó, o sea, necesitan ayuda porque veo que tienen problema con ese aparato. Y le dijimos, sí, a ver, ¿cómo se hace? Entonces el señor agarró un poco de cemento y sin ensuciarse en nada, comenzó a usar el aparato como si lo supiera manejar desde hace siglos. Y nada, hizo una gran parte de la pared él solo y dijo, bueno, se maneja así, espero haberlo ayudado y se fue. Entonces nosotros con la intención de, ok, ya sabemos, pues nada, o sea, jamás supimos cómo usar ese aparato, jamás entendimos cómo le daba vueltas el señor ese aparato y al final terminamos haciendo bolitas de cemento y lanzándolos fuertemente contra la pared para que se quede y nos quedamos trabajando hasta casi el, hasta la noche, básicamente. ¿No? Y, y fue muy entretenido porque eh, eh, eh, la gente nos miraba y viendo ¿qué les pasa a estos? ¿por qué no usan ese aparato? y lanzando y turnándonos, ¿no? o sea, uno hacía una parte, el otro hacía otra parte y no fue, fue muy, muy entretenido eso sí. y pues nada, entonces eh, te mando un abrazo fuerte eh, muchos saludos por allá y bueno, a seguir trabajando juntos hasta que nos dé la vida o algún otro hecho aislado. <ríe> esa onda. Te mando un abrazo gigante, hermano. Qué lindas palabras. Además, esa anécdota <ríe> te ha vuelto a rememorar. Albañiles no, no. No, no, no, no se dedica. No. Lo hemos Sosa. hecho, pero nos cuesta. Marcelo Sosa, Raúl Pitín, ambos actores, eh, compañeros que... ¿Tienen mucho cariño hacia ti? Me alegra, me alegra saber eso. No, no tenemos muchos momentos de, de sentarnos a decirnos entre amigos lo que sentimos realmente. ¿Te has emocionado un poquito? poquito. No lo esperaba. Tus amigos, tus compañeros de teatro. Este es muy lindo saber que hay gente que te acompaña en la vida. Eso es lo más importante, ¿no? Tener esa familia que uno no escoge, más bien las elige uh -huh. para poder trabajar. Eso sí. Continuamos, Antonio, ya casi la recta final. ¿Qué esperas del búnker? Uf, ya, ya no espero nada. <risa> Le hemos dedicado tanto tiempo, por, y, y pongo el plural, eh, porque es mucha gente eh, que ha pasado en la historia del espacio, venimos trabajando. Yo particularmente vengo trabajando desde el 2009 Ajá. en el espacio eh, y tú sabes que una iniciativa así, que no tiene financiamiento, de, no depende de ningún financiamiento exclusivo, hacemos proyectos, eh, básicamente nos sostenemos con nuestra actividad, pues lo único que esperamos es que tenga muchos años más de vida. Claro. Si tuvieras que cambiar una cosa de tu pasado, ¿cuál sería, Antonio? Nada, nada o sea, lo más mínimo que sea Si Todo lo que ha, he pasado Me lleva a este lugar y a este momento De mi vida, y si no, no estaría aquí Conversando contigo Así que, ¿por Perfecto. qué cambiarlo? <risa> no. ¿Cuál consideras tu más grande logro? wow eh, ¿Por por des... No sé, no sé, la... Sobrevivir, la... sobrevivir la pandemia. Sí. <risa> creo que se merece todo. es un... No, no. Eh... A ver, eh, yo creo que seguir haciendo teatro y vivir de ello durante 20 años o no, un poco más, 22, 20 y algo, es un logro, ¿no? Claro. ¿Cuál sería tu papel favorito para protagonizar? ¿Cuál sería mi papel favorito para protagonizar? Chan A mí me encantaría ser Macbeth. Sí. Macbeth, que es de Shakespeare. Okay. Que hace poco, no sé, bueno, es un personaje muy interesante. Es un hombre que, que se arrepiente de haber logrado el poder a toda costa. Yeah. Pues creo... ¿Sería un desafío para ti poder sí, interpretar sí, sí. ese papel? Además, hacer un papel de Shakespeare claro. eh, para cualquier actor de teatro es un sueño. ¿Tienes algún arrepentimiento? Ya sea en el mundo de las tablas, en el ámbito personal, familiar... No, no no me arrepiento. No, arrepentimientos no. Tal vez cosas que sabes que te has equivocado, errores en la vida... Podría haber sido más sincero, más auténtico, más abierto, más maduro en ciertos momentos, pero al final es, una vez más, es lo que te construye, porque arrepentirse de, de esos errores y de esas inmadureces. Si tuvieras que escribir una obra de teatro, pero que trata de tu vida, ¿qué título le pondrías? <risa> ¿Te has puesto a pensar alguna vez? No, ¿Sí? es, es la primera vez que me preguntan si tuviera que escribir algo sobre mi vida. Y plasmarla en una obra de teatro. Incertidumbre. Incertidumbre. Ah, mira. Lindo, ¿no? ¿Qué les dices a las nuevas generaciones? Digamos que están viendo el programa en estos momentos y que tienen también esa, esa pasión y que muchas de, de los jóvenes uh -huh. están con ese, con ese talento para poder continuar. Yo les diría que hacer teatro como cualquier profesión en el mundo es costoso, es difícil, requiere mucho compromiso con uno mismo y con lo que está haciendo, pero que se puede vivir de ello en Bolivia y en cualquier parte del mundo, así que vale la pena. Es un viaje que pocos tenemos la fortuna de vivir y que si quieren hacerlo, deberían. Y que vayan al búnker. Tal no. vez ahí pueden tener. ¡Obvio! <ríe> los mejores lineamientos. Claro. Gracias, querido Antonio, por estar en el programa. A ti. A ti, un placer. No me esperaba, me ha sorprendido, así que me voy sorprendido, pero muy gratamente. No, gracias a ti y por tu sinceridad. Has visto que ha sido como una montaña rusa de sí, emociones, sí, sí, así que la verdad espero que le hayas pasado muy bien. Le he pasado muy bien y espero que. Todos los que nos, Todas las personas que nos han acompañado también le estén pasando bien. Así bien es. <ríe> bueno, gracias. Estuvo con nosotros Antonio Peredo González, actor, director de teatro y sin duda un referente en nuestra sociedad en las tablas. Es por eso que nosotros queríamos tenerlo aquí, porque es una persona que no solamente ha hecho historia, sino también su familia. Nos vemos hasta el próximo sábado. Que Dios los bendiga y sigue en compañía de la programación de nuestro canal. Adiós.